Bienvenidos a satoshifactory.com En este vídeo te traemos novedades y un sorteo muy especial para este mes de diciembre de la mano de nuestros amigos colaboradores de Bit2Me. Como siempre, en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de Exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el Exchange Bit2Me. Te explicamos paso a paso cómo puedes crear tu cuenta y empezar a operar con criptomonedas desde solo un euro. Además, también por tu primera compra de 100 euros o más, te vas a llevar 5 euros totalmente gratis tenemos también toda la información acerca del de token b2 m el cual fue lanzado el día 1 de noviembre ha sido una oportunidad muy buena todos los que participamos en cualquiera de las tres fases de la ico hemos tenido unos retornos espectaculares pero esto no acaba aquí ya que únicamente por ser holders del token b2 m vamos a disfrutar de una serie de ventajas y privilegios como por ejemplo cursos gratis también vamos a poder hacer staking descuentos al operar dentro de la plataforma y muchas más oportunidades que irán anunciando próximamente y estaremos compartiendo desde nuestro canal Satoshi Factory. Y bien, las novedades que nos ofrecen son varias. Vamos a empezar por el calendario cripto, ya que durante todo este mes de diciembre van a estar desvelando distintas criptomonedas que van a añadir a la suite de Bit2Me. Nos explican que el mes de diciembre llega cargado de sorpresas y de criptomonedas, y además van a hacer un sorteo con los suscriptores a sus redes sociales. Por ser holder del token de Bit2Me, tenemos muchas ventajas y una de ellas ha sido formar parte de la elección de algunas de las nuevas criptomonedas que van a agregar a su wallet. Para poder participar en este sorteo es muy fácil, nos dice que van a realizar entre todos aquellos que comenten y adivinen en sus redes sociales oficiales, tenemos Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, lo dejaremos todo abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas encontrar de forma sencilla. Debes adivinar cuál será la siguiente criptomoneda en ser listada antes de que sea anunciado, evidentemente. Debes ir siguiéndolos en sus redes, fijarte en las publicaciones y predecir cuál es la que tú consideras que van a incorporar. Únicamente serán válidos los comentarios correctos en la publicación del día anterior. Nos explica un ejemplo y nos dice que si quieres participar en el sorteo adivinando cuál será la criptomoneda que anunciaremos el día 3 de diciembre, tendrás que comentar en la publicación de la criptomoneda que anunciamos el día 2 de diciembre. Creo que es bastante fácil de entender. También nos dice que entre todos los acertantes diarios repartirán un total de 1.000 euros en criptomonedas de forma proporcional habrá un ganador por cada criptomoneda anunciada los cuales se anunciarán a partir del día 7 de enero si tienes alguna duda puedes consultar aquí las bases legales del sorteo de momento han listado ya tres monedas la primera de ellas es one inch la segunda es BadgerDAO y por último, hoy día 3 de diciembre, han incorporado la criptomoneda Karura. Como novedades relevantes también el token de Bit2Me lo podemos adquirir a través del exchange MEX Global. Este exchange es muy reputado ya que en 2019 ganó un premio como mejor exchange dentro del continente asiático. Nosotros llevamos bastante tiempo utilizando este exchange ya que en él hemos encontrado algunas gemas y algunas criptomonedas que no estaban listadas en otros exchanges y nos han parecido oportunidades muy buenas además de esto también tienes diferentes bonos de bienvenida los cuales te van a regalar prácticamente criptomonedas de forma gratis por realizar acciones muy sencillas tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo también lo tenemos disponible en el exchange descentralizado uniswap el número uno de todos los exchanges descentralizados el único problema o inconveniente que tiene bajo nuestro punto de vista son las comisiones que tenemos que pagar por utilizar la red de ethereum recuerda que el Token de B2M es un token ERC20, es un derivado de la blockchain de Ethereum y actualmente, como sabrás, tenemos el gran problema de escalabilidad y para realizar una simple transacción nos van a cobrar unas comisiones bastante excesivas. De todos modos, en el futuro, cuando solucionen este problema, podremos utilizarlo sin estos inconvenientes y podremos añadir liquidez, obtener recompensas por hacer staking y un sinfín de posibilidades que realmente podemos hacer ya, pero tenemos que pagar estas comisiones. Por supuesto, también puedes comprar directamente el token dentro de la suite de Bit2Me. Simplemente fondeas tu cuenta de Eurowallet y a continuación lo puedes comprar de forma rápida y sencilla. Tenemos varios tutoriales en los cuales te explicamos cómo realizarlo de forma sencilla. A partir de un solo euro ya puedes comprar no solamente Bit2Me, sino cualquier criptomoneda que tengan dentro de su portfolio de forma muy simple y muy intuitiva. Recientemente también han anunciado la incorporación de Prosegur Crypto para poder almacenar de forma segura nuestras criptomonedas, nos dice que Prosegur Crypto usará Bit2Me como proveedor de liquidez de criptomonedas para sus clientes. Hará uso de los servicios de custodia vanguardistas de Prosegur Crypto que incorpora 6 capas y más de 100 medidas de seguridad para proteger sus activos digitales. Te recomiendo que leas el artículo ya que nos indican que Bit2Me usará los búnkeres de Prosegur Crypto para proteger las criptomonedas de muchas personas. Es un servicio servicio realmente muy bueno esto ya lo tienen los bancos y este tipo de entidades que se encargan de proteger todo tipo de activos valiosos desde obras de arte oro hasta lo que se te pueda ocurrir cualquier cosa la podrías guardar en un búnker físico de altísima seguridad te dejaré un enlace abajo en la descripción del vídeo para que puedas leer el artículo en mayor profundidad y para ir finalizando el vídeo me gustaría compartir también el curso de tokenización nfts e icos que nos ofrece Bit2Me Academy de forma 100% gratuita, tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo te estamos recomendando este curso porque en los próximos días vamos a estar subiendo una serie de vídeos educativos acerca de cómo crear tu colección de NFTs para ello nos está ayudando el equipo de desarrollo de la colección de LineX. esta colección la tenemos alojada en el marketplace de OpenSea, el más grande que existe en la actualidad, es interoperable con varias redes, con Ethereum con Matic, etc. y como puedes ver es una colección de zapatillas, las clásicas que todos conocemos ya. Y en esta serie de vídeos vamos a ver todos los pasos que debes seguir para crear tu propia colección de NFTs únicos. Desde diseñar tu propia colección, vamos a dar una serie de herramientas y recursos, hasta construir tu propia DAB descentralizada para poder interactuar en el internet 3.0, ya sea con Metamask o con la billetera de tu preferencia y también por supuesto subir tu propia colección al mercado de OpenSea u otros marketplaces para poder vender o interactuar con otras personas con tu propia colección. Si quieres aprender a crear tu propia colección, recuerda que tienes todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y también como promoción especial durante todo este mes de diciembre, el equipo de Linux está regalando un NFT a cada persona que siga estos sencillos pasos. Simplemente debes seguirlos en Instagram, a continuación seguirlos en Twitter y hacer un like y retweet a la publicación que tienen fijada. Debes añadir tu billetera de Metamask y el equipo te hará llegar este NFT de Linux. También, si te gustaría colaborar con esta serie de vídeos educativos, puedes comprar uno de estos NFTs por un precio simbólico de 0.25 Matic. Son unos 50 céntimos de dólar aproximadamente. Y con esta pequeña acción estarás apoyando y colaborando para que podamos desarrollar esta serie de vídeos educativos. Básicamente vamos a desglosar cómo se ha realizado esta colección de principio a fin y te vamos a dar todos los recursos para que puedas crear tu propia colección. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo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 Por último, realizamos un sorteo mensual en el cual regalamos Dogecoin y para participar es muy sencillo. Simplemente debes estar suscrito al canal, darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión acerca de las novedades de Bit2Me y al final tu dirección de billetera de Dogecoin. A final de mes realizaremos un sorteo en el vídeo que más comentarios tenga y repartiremos los Dogecoin. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.